la calle. Bueno, eh, bueno aquí importante, la aplicación informática. Ya sabéis que hay una aplicación informática, ¿vale?, que es bastante, no sé, bueno, tampoco es bastante tortuosa, pero bueno, aquí tengo un enlace a la aplicación. Normalmente, para acceder la aplicación tenéis que tener, ¿vale?, he puesto ahí el enlace, tenéis que tener el certificado electrónico, que no sé si tenéis todavía, ¿habéis hecho alguna vez el certificado electrónico Tenéis certificado electrónico. ¿Lo habéis manejado. La verdad es que es lo más fácil para, para este tipo de solicitudes. Importante, importante. Si no tenéis, si no tenéis el certificado electrónico, pedidlo ya. ¿Vale? Pedidlo ya. Y dice que no, pues pídelo inmediatamente. Lo ¿Vale? importante que tengáis el certificado electrónico. No solo para este trámite, sino para todos los trámites que, que, que por ejemplo, se si va a una FPI, una FPI, una Van de la sierva, lo que sea. ¿Vale? Yo también lo tengo. Yo hoy tenía que firmar el eh, eh, documento de los TCM pues bueno, utilizo bueno, el PDF lo firmo con certificado electrónico, simplemente yo no utilizo ya la firma convencional, utilizo casi siempre la firma electrónica. Bueno, ahí tenéis a Rubén, que está también por aquí, que a Rubén lo conocéis, que es el profe que nos ha dado la, la búsqueda bibliográfica que nos va a dar mañana a Mendeley y que trabaja conmigo en las otras métricas el controla el tema mejor que yo. Así que, eh, si vais haciendo preguntas, Rubén la va respondiendo mientras por ahí. Bueno, en la aplicación, fijaros, le doy aquí, ¿vale? Veis que me sale varias formas de acceder. Con DNI electrónico, DNI electrónico, veis, yo eso no lo tengo yo. Como tengo el certificado, podéis ¿vale? acceder con DNI electrónico, con certificado electrónico, con usuario de la sede electrónica, contraseña, y después esto como representante, ¿vale? Bueno, vamos a darle a este. Veis aquí, le doy, a ver si funciona, a ver si funciona. Yo creo que sí funcionará. No, no he verificado que tenga la... Vamos a darle... Que, mira, me sale mi certificado electrónico Lo doy aquí arriba, ¿vale? Eh, le digo que hace esto Vamos a ver, paro que se ha ido por ahí Certificado está trabajando No, fijaros, está aquí abajo, ¿eh? Voy aquí abajo Le digo permitir Y ahora debería poder entrar Aquí estoy Perfecto. Bueno, aquí ya sabéis que tenemos todas las toda la sedes electrónicas del el Ministerio de Educación y e Formación Profesional, ¿vale? Fijaros, aquí tengo todos mis trámites y tenemos aquí el programa PEP. Sí, pro, no, programa academia. Tengo el programa PEP y el programa academia, ¿vale? El programa pep ya he dicho que es de titular y, el de, y este es el... Eh, no, el programa pep de contratado y ayudante y este es el de titular. Y veis que son aplicaciones diferentes. Les voy a dar el programa PEP. PEP. Y aquí lo tenemos, le vamos a dar acceso a la solicitud. Bueno, veis que yo tampoco tengo una… Yo la eché hace poco, ¿cuándo la eché? Ah, ah, na, na, na, na. Mira, yo la eché hace ah, sí, casi un añico, un añico porque la eché un 6 de mayo de 2019. Y me la confirmaron, pues sería aquí, el 24 de, de septiembre, septiembre, octubre, noviembre. ¿Vale? bien. Eh, me lo notificaron, o sea, que tarda cinco o seis meses más o menos, ¿no? Seis meses por ahí suele tardar de, de esto. Normalmente, cuando estáis en el programa PET, tenéis que pensar lo primero, aquí lo tenéis, ¿vale? A cuál acreditación me presento. Normalmente, aquí tenéis tres posibilidades. Podéis hacer solo ayudarte, doctor, ser solo ayudante doctor, podéis ser ayudante doctor y profesor de universidad privada y podéis ser profesor contratado doctor. De entrada, yo... O recomendaría que, si habéis acabado de darle la tesis y no tenéis las publicaciones, porque tenéis el número de publicaciones y lo sabéis, ha este hecho ahí estas dos: vale, de la universidad privada y de doctor. Y después, si creéis que estáis eh, más o menos en número de publicaciones, vida o ausencia, está también la de doctor. ¿Qué pasa si te, la, la, si te niega la, la acreditación? Esta no tenéis ningún problema, porque lo que pasa es que tenía un periodo de. ...un periodo de, de multa de seis meses sin poder presentarla... ...no sé si Yara Cris o Rubén lo puede decir por ahí... Por el chat, no sé si de seis meses, un meses... ¿vale? y después la pueden volver a echar... ...lo bueno que es que cuando te hacen una evaluación... ...tienen los, los comentarios de los revisores... ...bueno, os voy a enseñar un poco la aplicación por, por encima... ...bueno, aquí tenéis la, la, la aplicación... ...fijaros, aquí tenéis la aplicación... Y aquí tenéis el menú. Casi, fijaros, es mejor siempre guiaros por, a, por aquí. Yo que os recomiendo. Os recomiendo lo siguiente. Vosotros, oye, vosotras, llegad aquí, pasad, de los, pasad de, de los documentos a que habéis visto, pasad por encima, ¿no? A no, vosotros no va a hacer falta. Vosotros tenéis que intentar, que en todos estos huecos, intentad poner algo, ¿vale? veis por ejemplo, que en experiencia investigadora tenéis publicación en científica, revistas, libros, Proyecto de investigación, patentes, tesis dirigida, obras artísticas, congresos y otros méritos. ¿Vale? Pues bueno, tenéis que intentar que toda vuestra experiencia investigadora os coja aquí. ¿Vale? Después, experiencia docente. ¿Qué es lo que tienen en cuenta? Puesto ocupado y docencia impartida, la oficial, curso y seminario impartido, curso y seminario recibido, elaboración de materiales docentes y proyectos de innovación docente y otros méritos docentes. ¿vale? Ahí tenéis los dos grandes apartados de, de, de vuestra solicitud tenéis ¿Vale? tener que coger vuestro currículum, trocearlo y lo distribuyendo por, por todos estos apartados. Importante, veis aquí que aparece información académica, que aquí prácticamente son las titulaciones que tenéis, el título de doctor, pero también las estancias que irían aquí. ¿Vale? Y después tenéis también, esto es importante, la experiencia laboral, os lo van a tener en cuenta sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, si es el profe de instituto de, o de escuela, te lo van a tener en cuenta, también lo podéis meter por aquí. Y después, como en todo este tipo de aplicaciones, ¿Tenéis otros méritos relevantes? En fin, otro tipo de cuestiones. Vamos a ver un detalle de, de, de cómo lo hace esta gente. Vamos a empezar por, por lo más importante. Lo primero que tenéis claro, que tenéis claro es dónde te ubico cada cosa. ¿Vale? Porque muchas... Os voy a enseñar cómo está aquí, por ejemplo, publicaciones revistas. Os vais a encontrar un menú de este tipo, ¿vale? A la hora de rellenar la, la, la aplicación. Y aquí tenéis un botoncito que dice añadir. No sé yo si podré añadir, sí, ¿vale? Eh, ¿Veis que aquí añadí autor, número de autores, posición de los solicitantes, título, artículo? Ojo, aquí pone artículo de revisión porque son unos, unos torpes y ponemos las cosas. No es un artículo que esté en revisión, sino que sea un artículo de revisión, un, un review o artículo. Vale, volumen, año de publicación, SSN. Y fijaros, importante aquí es donde está el kit de la cuestión. Aquí tenéis el índice de, de calidad que tenéis que poner. Eh, eh, eh, en cada una de las de aportaciones. La Tenéis dos apartados básicos un indicio de calidad y, y otro indicio. Vamos a ver cómo he rellenado yo alguno de estos. Vamos a coger un artículo menor uno, vamos a ver uno de los cuando era chiquitín, aquí bueno, la verdad es que, es que yo no rellené mucho pero vamos a ver vamos a ver este que dice Ahí lo relleno bla bla bla les cuento toda la película vale. Aquí tengo yo como fijaros que tampoco tenéis mucho creo que tenéis muy poquito espacio para rellenar aquí. Vale, aquí tenéis la zona inferior, como veis, el espacio correcto, vale. Para ver vale, que cuando va escribiendo indica el número de caracteres ...que te quedan. Es importante que tengáis en cuenta del espacio. En cualquier caso, mi recomendación es que no seáis especialmente pesados con los con indicios de, de, de calidad. Yo suelo dividir, de aquí lo tenéis, lo comparto por el chat, ahora vamos a ver un ejemplito más. Ahora vamos a ir haciendo una cosa, ¿vale?, para que los compañeros que están en el Telegram lo puedan aprovechar y vosotros tengáis también la plantilla, ¿vale? Este, este ejemplo, ¿vale?, es de un, de un artículo... Que no estaba indesado. Por tanto. Voy a compartir por aquí porque puedo pegar directamente la, la imagen. Voy a poner aquí la etiqueta, ejemplo. Voy a poner acreditación. Acreditación. Dale. Y así. Vale. Este ejemplo es de una revista científica. Que en el momento no estaba indexada. Como no está indexada, no puedo dar indicio del J, del de, de General Citation Report, pues me voy a otro indicio. Yo siempre divido los indicios, uno, en calidad de la revista y dos, en número de citas de la aportación A y B. Así de fácil. ¿Vale? Yo utilizo simplemente, indico aquí, indico aquí, ¿Vale? La revista, ¿dónde están indexadas? Ahora, si queréis, os digo, un, un, un, este dato lo sacamos de MIAR. ¿Vale? Que si Rubén puede poner por ahí el enlace, ahora que lo ponga. ¿Vale? Pues pongo revista indexada, la Social Index. Pero fíjate, este artículo es del año 2006, pero les pongo aquí revista indexada, el Journal Situation Report de 2010. Revista indexada, la semana de 2009. En el momento no estaba, pero se lo indico. ¿Vale? No le digo, ¿vale? Le digo desde cuándo está indexada. Y después, el número de cita, yo soy muy bestia y pongo el número de cita en Google Scholar directamente, 95, ¿vale? El que me da Google Scholar. Y lo pongo. Esos son los indicios de calidad. No debéis, ahora veremos otros indicios de calidad, no debéis, complicado tampoco mucho la, la búsqueda. Voy a buscar otro artículo, alguno que tenga uh, así más internacional. Mira, este es el 2011, no ver que puse aquí. Vale, este yo creo que estaba indesado en ese momento. Vale, entonces. Vale. Aquí este me gusta aquí porque. Indicio, os lo voy a pasar, ¿eh? no os preocupéis, os voy a sacar aquí un pantallazo y lo ponemos aquí. Meditación. Vale, meditación. Aquí lo tenéis también. Vale, entonces tener indicios de calidad. Esto vale tanto a los que tengáis publicaciones internacionales como a los que seáis de la parte de ciencias naturales. Índices de calidad, índice de impacto, base de datos, JCR, Journal Citation Report, año 2011, posición de la revista en el área, el área y el número de citas. Aquí, amigos, en esta parte aquí veis que pongo número de citas. Yo he puesto mi número de cita de Google Scholar, número de cita, para después específico. especifico. ¿Qué os dije? ¿Os acordáis? Cuando deis un indicador bibliométrico, decís siempre de dónde sacáis ese indicador bibliométrico no os pongáis a sacar indicadores indicador bibliométrico que existe 40 citas, ¿no? Pero dónde, por si alguien quiere revisarlo que lo revise. Entonces, bueno, la misma información, indicios de calidad de la revista y número de citas. Yo siempre busco, aquí veis que he buscado en el Journal Citation Report pongo que está indexada en el Social Sciences Index, que está indexada en el JCR en el primer cuartil en este caso y después también pongo que está indexada en Elsevier en el Scopus y que está en el Simba Journal Run. Como esta revista es buena está en el, en el JCR y en el SJR pues no doy más explicaciones. ¿Vale? Si no estuviera en ninguna de estas bases de datos, pues me iría a miar y cómo enviar miar. Vamos a buscar, ¿Cómo miar. Vamos a buscar. Mira, aquí está la de información. Vamos a buscar esta. ¿Cómo en miar? Vale, lo digo para las revistas que no estén interesadas, ¿eh? En, en el SIMACO ni en el JCR. Os venía a miar y fijaros. Indexada en in 20. Aquí podría rellenar. ¿Vale? Podría rellenar. Adiós, no he oído poner la etiqueta. Vamos a poner la etiqueta, leche, que quede. Vale. Bueno, va bueno ¿veis que soy fan de recorte de absoluto? Ahí, vale. Entonces, bueno, esta, esta información, si yo no tuviera… Eh, esta vamos a quitar fraude, pues pondría, mirad, haría así, imaginaros que esta revista no está interesada, pues pondría índice de calidad de la revista. Pondría, imaginaros que, bueno, esto lo quitaría, por eso poner, haría así… De esta manera ahora los mis compañeros de ese tres metrics y como aquí cada uno tiene su su su, librillo, su fórmula que nos comenten un poco también si es correcto, ¿vale? Pero bueno, poner ingresada en tardar, ¿vale? Tardar, y la vas poniendo todo. Vaya ¿vale? cogiendo la información de, de, de mi de la cita lo que os comento, os comento, ¿vale? Eh, yo utilizo las tres bases de datos, Google Scholar, Well Science y Scopus, ¿vale? Y ya está, los busco y las pongo. Como hay poco espacio, fijaros que este párrafo, eh, los dos párrafitos estos, me supone aquí 42. Me quedan solo 42. Vamos a ver, vamos a Ahí ya estoy un menos día. Fijaros, este es el texto que podéis escribir, o sea que tampoco podéis escribir mucho. Por tanto, tenéis que ser bastante sintéticos de, de para la información. Bueno, pues esto es un poco lo que encontréis con la, con la revista. Vamos a ver los libros, eh, vamos a ver los libros. Los libros igual... Los libros, aquí tenéis aquí hay una cosa aquí hay una cosa interesante, ¿vale? Que los libros muchas veces no tenemos indicadores. Pero bueno, aquí podéis poner lo que os diga el, SP, el SPI. Voy a buscar, claro, aquí yo no busqué mucho, muchos libros porque como tenías publicaciones para enterrarlo de la NECA, pues no me preocupéis mucho de buscar indicios, creo. Vamos a buscar. ya tengo un, un libro aquí en la Universidad de, de, de Granada. Vamos a decir, si puesto algo, ¿vale? Bueno, aquí en la universidad de Granada. Vale, veis. Bueno, rellenar el libro igual, todo igual. Y en la Universidad de Granada, fijaros. Simplemente en SPI lo que lo que pongo es el de, de calidad. Vale, la información que nos aparece. En el SPI, que creo recordar que lo vimos, o bueno, no sé si lo llegamos si lo llegamos a ver, ¿vale? Entonces Rubén, si estás por ahí, please o Chris, ponle ahí el enlace yo ahí y ponle por Telegram, ¿vale? Para pues no interrumpir demasiado eh, el enlace al, al SPI. La editorial de la Universidad de Granada se encuentra presente en los rankings SPI. En la edición 2018, el ranking general ocupa la posición 21 de un total de 387 editoriales. fin, ¿vale? Y no hay que poner mucho más, ¿eh? Para si tiene traducciones las pones, si tiene cita las pones, y ya está, poco Pocos más. Vamos a buscar uno que tenga algo más. No sé, tampoco tengo muchos libros en ese momento. Mira, este está por ¿eh? Osecenos de investigación se llama el libro. Vale, mira Más cositas. Vale, ¿veis? Número de citas, tres. Oh, mira, este es lo, lo voy a copiar que lo no tengáis. También. Vale, está es interesante. ¿Veis aquí cómo ha afrontado este libro? No estaba en SPI. No estaba en SPI pero bueno, ha tenido tres reseñas, y he puesto Adrián a Adrián alegre a referencia al libro, la revista Española de Documentación Científica, en un blog, David Gómez, que es un compañero de la facultad, aquí la tenemos, no, lo he puesto también, y aquí tenemos, este se llama, y Vicente Jiménez, vale, una revista que se llama Siménez, también lo dice una, o pues indicado simplemente, y aquí, como solo tengo tres citas, y tenía espacio de sobra para pues puesto una referencia. Este artículo ha sido citado otras veces, y pongo la referencia, pero he visto que pongo una referencia abreviada. Autor, año, no pongo el título y nomás más que la referencia. Bueno, veis que el evaluador rápidamente casta, oh, otra reseña, otra cita, pues bueno, está bien, no está mal del todo para, para hacer un libro, ¿vale? Vamos a seguir compartiendo. Aquí, si os parece, el material que tengáis... Eh esas referencia que voy explicando, ¿vale? El está estupendo porque así voy a tener, vamos a tener todo todo almacenado. Muy bien, bueno, ahí tenéis los, los, los libros. ¿Qué más cosas importantes? Bueno, aquí nada más. ¿Qué más cosas tenéis tenido que contaros de aquí? Vale, esto... Vale, publicado. Vale, aquí hay un aspecto importante, sí. Mirad, para los capítulos de libro, veis que aparece el libro completo, capítulo de libro, si era editor, ¿eh? esto lo digo para... porque a mí me... Cuando me acuerdo cuando lo rellené, me un poco loco, pero bueno, cuando lo rellenéis, que sepáis que aquí está el libro, cogéis aquí el libro completo, capítulo, editor, prólogo Introducciones y anotaciones, ¿vale? Con su tipología. Entonces, importan, importan. Vale, mira, aquí hay varios aspectos que me interesan. Los capítulos, para que no se me confunda con libros, siempre pongo el título del capítulo y aquí pongo publicado en título del libro. De manera que el evaluador, cuando diga aquí, dice Almetri, no sé qué, en ciencias sociales y monedas digitales. Ah, vale. La producción científica de la Universidad de Granada en Química a través... ...de la web salen... ...publicado en 2.1 siglo de estudios... ...tiene que ...vale, de manera que todos los capítulos... ...se pueden identificar... ...básicamente... ...o el evaluador puede identificarlo... ...básicamente... ...aquí hay otra cosa interesante... ...que a mí me interesa que veamos... ...fijaros, como este libro... ...este libro está en publicación... ...se publicará... ...en abril de 2019... ...veis que tiene... ...indicios de calidad no puede tener... ...bueno, podía tener... ...pero no lo he puesto... ...porque no se ha publicado... ...entonces no lo puse... Indicio de calidad no los puse, pero no otro específico se puse editado, no sé qué, se publicará en abril. Es importante que todo aquello que no esté publicado en el momento de la, de la acreditación, ¿vale? Les pongáis, eh, les pongáis esa, esa, esa, esa frase. Muy bien, vale, eso está atento. Vamos a comentar alguna cosilla más. Eh, de los libros, vale. Alguien se ha conectado, vale. Si sí, ya no, no hay problema, Desconecta el micro. ¿Qué más cosas os comento? Proyecto, esto no tiene mayor problema. Eh, eh, bueno, ahora comento lo otro. Eh, proyecto, simplemente rellenar el proyecto. Vale, no tiene más. Mayor... Esto sí que no tiene mayor problema. Todos los proyectos plan Nacional, que hayáis participado, autonómicos, todo. Eh, esta ha sido doctoral dirigida, obra artística, congreso y conferencia. Pues esto va a rellenar congreso y conferencia. Aquí vamos a abrir alguna, fijaros. Aquí igual, ¿eh? Aquí igual. Eh, mira, una cosita, aquí si hay otro comentario, ves Que yo utilizo director científico de la reunión, no sé qué. Sí voy poniendo igualmente, para diferenciar una ponencia de la organización de un seminario, pongo siempre en el título director científico. Les voy a enseñar. Esto es una ponencia normal, el liderazgo, no sé qué, no sé cuánto, perfecto. Instituto, si estuviera publicado relleno y punto. Yo aquí pongo casi siempre puse ponencia invitada, porque acá estas es son un poco lamentable la clasificación que hacen. Porque ponen ponencia invitada, poster, participación en la organización y participación en el comité científico. Es importante eh, quedaros con esto porque yo también estuve hasta averiguar dónde metía si yo he sido director de un congreso o si he participado en la organización. Aquí lo tenéis: congreso, he participado en la organización. Imaginaros, ¿qué puedo meter ahí? He participado en una mesa redonda. Aquí va, ¿vale? Lo tenéis que meter. Ah, me invitó mi colega aquí cuando estuve en la facultad haciendo la mesa redonda. Lo ponéis aquí. Participación en la organización o participación en el comité científico o, o como de la gana. La, la verdad que esto no le echan no he mucha, muchas cuentas. Pero bueno, vamos a ver. veis aquí que aquí está esa, aquí director científico. Yo monté hace mucho años un seminario y veis que yo era director del quinto seminario. ¿Vale? Por el director científico del seminario. Participación en la organización. ¿Vale? Y ya está. Es el es único comentario así relevante que tengo para, para esto. Vamos a seguir viendo cositas. Eh, congreso. Otros méritos. Este. Este otro mérito. Todo lo que no haya sido capaz de encajar aquí va en otros méritos. Todo lo que, no sido, lo que no haya sido capaz de encajar aquí va en otros méritos. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, habéis visto aquí que haya. ¿Se ha revisado en revista? ¿Está ahí? No, pues vamos a otros méritos. ¿Se ha evaluado el proyecto? ¿Está ahí? No, pues vamos a otros méritos. ¿Vale? Yo qué me metido? Eh, soy y presidente de eh, S3 Metri. Premio de investigación. ¿Vale? He recibido el premio, no sé qué, no sé cuánto. Actividad de la Internacional Asociativa, no sé qué. Pues bueno, aquí yo sí, soy soy miembro de la Internacional Asociativa Centometri, Informetri, no sé qué. Pues lo pongo vale Y pongo, como miembro del comité científico, he puesto aquí también miembro del comité científico de evaluador dentro de, de, de, de congresos internacionales, desarrollo de plataformas científicas. Igualmente, aquí veis que no hay mucho espacio, pero bueno, lo intenté reducir. Importante, veis que yo siempre, ¿os acordáis de aquello que hacía de intentar meter siempre la URL o la dirección de los productos que yo he hecho? ¿Vale? Bueno, pues aquí que sepáis... Que ha tenido un espacio para meter eso. Casi todo lo que yo meto ahí son tareas de revisión por, por para bien sea en congreso, en revistas, meter también todos los premios, etcétera Aquí hablamos de investigación, ¿vale? Más cosas. Docencia. La docencia que tenemos. Bueno, para aquí, aquí la docencia, todas las asignaturas que. Que hayáis tenido o todas las que hayáis habitado en, eh, eh, en posgrado. Por ejemplo, todas las que hayáis, profe, de aquí de ahí yo sigo publicando, podéis meter esto como, como docencia. ¿vale? Yo lo he metido aquí tal cual, ¿vale? Por ejemplo, ejemplo. yo di el curso, imagino que preparación y elaboración de, do, de, preparación y elaboración de proyectos. Proyecto pues de la Escuela Internacional de posgrado. un curso como estos que estamos aquí. Parecido, ¿no? Eh, ¿Qué es que ¿Qué es esto? La Escuela Internacional de Postgrado, Universidad de Granada. ¿Vale? Y además esto ponía, aquí ponía curso siempre uno, optativa y teórica. ¿Vale? Ya está, una conferencia, pero de algún modo la tengo que meter porque es de posgrado oficial. Es posgrado porque lo organiza la, la, la Escuela Internacional de, de, de Postgrado. ¿vale? Pues todo eso lo metí ahí, porque la verdad que yo no tenía, yo nunca he dado docencia de grado, o sea que le he contratado a doctor, pero no he tenido docencia de grado, porque empezaba este año como el eh, primer año que estoy de, de, de profe, pero sí tenía todos los cursos, de estos son charlas en máster, ¿vale? Y la Escuela Internacional del Postgrado. Bueno, también por aquí hay alguna cosita que hay una asignatura de máster que tenía aquí oficial. También, que aquí veis un poco. Que se le llena, ¿vale? Aquí ponéis el máster, nueva métrica, en fin, no, no tiene más la historia de rellenar la asignatura. ¿Qué pasa con los cursos que he impartido? Aquí fijaros, si sí tengo yo eso, si sí tengo un chorro de cursos, tenéis casi 100 cursos, no, casi 100, sí, 89. Pues los cursos los va metiendo aquí todos, ¿vale? Y los cursos los rellenáis simplemente, para los cursos impartidos, ¿eh? Impartidos, ¿vale? Y vais poniendo un pequeño, un pequeño resumen. Esto es un rollo, lo de rellenar de resumen, yo al final acabé pegando prácticamente en todos los mismos, ¿vale? Aquí lo importante es el número de horas, que tengáis siempre a mano. Aquí veis que están con el mismo rollo este, yo he puesto siempre ponencia, y unidad de calidad, innovación, que es el organismo en este caso que lo organizaba. Tampoco tengo ya problemas. ¿Cursos y seminarios recibidos? Pues todos los que habéis dado aquí, yo sigo publicando, los podéis meter aquí. Yo no tengo muchos, la verdad, pero sí si de si algunos. Vale, tengo algunos del Grim, algún congreso de estos que daban un título de alguna orica, ¿vale? Y, vale, mirad, elaboración de materiales docentes. Esto me lo pregunta mucho la gente, dice, ¿qué he hecho yo aquí? Yo he hecho dos cosas aquí. Mirad, eh, tengo un informe, el informe AP, que creo que lo conocéis, este de cómo pública lo he metido como... Como material docente. En vez de meterlo como libro, como era una especie de manual, lo puse vale como, como, como elaboración de material docente, como material docente. Y pongo manual en el que se presenta, los aspectos que hay que tener en cuenta para escribir y publicar artículos científicos, no sé qué. Lo vendo como manual. Bueno, la verdad es que tiene eh, manuales docentes porque además lo utilizo en mis cursos. Fijaros, también que he hecho. Bueno, tengo aquí varios materiales relevantes, lo he puesto, pero fijaros colección de cursos y recursos, incluida mi cuenta personal de, de, de Laser, ¿vale? Y he puesto esto. Digo, para la gente que, que, que subí las cosas, ¿vale? Pues he puesto aquí de 2009, subo. Voy a copiar el chorizo aquí, por si os interesa, ¿vale? Me voy, voy a poner entre entrecomillado aquí para que lo tengáis. ¿Vale? Ahí os doy alguna idea para que vendáis todo aquello que me hayáis hecho caso y les he vuestras presentaciones. pues si sí, habéis sido pobres docencia como yo, todo ese tipo de cosas, por muy poco que cuentes te, va, te, va, te van contando. ¿vale? Entonces ahí lo que voy a encontrar ¿vale? es lo que yo puse. Bueno, aquí había material relevante, bueno, puse todo lo que tenía subido aquí, todos los materiales. Vale, pues toda la, toda la ya no subo las presentaciones aquí, porque como viste, la he algunas veces subo algo, pero ya poco. ¿vale? Bueno, ¿Tienen estas mis presentaciones? Bueno, esos son materiales docentes ¿no? que, que estamos ampliando ¿vale? Es importante que vamos por de docencia, por tanto, que no acostumbremos a generar, eh, a subir nuestras cosas, a este tipo, ah, si tengo, bueno, a este tipo de plataformas, ¿vale? Porque lo importante es que si las tenemos subidas, nos pueden contar no nos pueden contar, pero las podemos incluir en nuestras acreditaciones y en nuestros sitios. Si yo, por ejemplo, digo, estoy haciendo es repositorio de guiones de mis clases, ¿vale? Esto sabéis que lo he empezado, y lo he empezado con estos cursos, no me lo he inventado de antes, pero digo, mira, estoy dando muchos cursos ahora, voy a crear estos, estos guiones, voy a hacer repositorio de guiones y a lo mejor, cuando tenga tengas titularidad de entre 5 o 6 años, o sé sepa cuándo, a ahora, con un contenido que hay... Dentro de cinco años tendré ahí un repositorio significativo y la valor que entre, verá que, he que he hecho un trabajo importante. Que la próxima vez que dé este curso, ¿vale? Pues lo mejoraré y iré incluyendo más cosas Al fin habré creado un material docente, evidentemente. A ver, ¿cómo lo valorarán? No lo sé, pero tengo ese material docente, tengo material ese, ese material docente, tengo material en ese, tengo material en y se vende relativamente bien en la historia, Pues bueno, por lo menos algunas de, la, de las carencias que se me podían. Atribuyendo, se pues, ha paliar un poco. ¿vale? Entonces, importante también, como comentaba, que intentáis también mover cosas de un sitio a otro. Proyecto de innovación docente. Tenía uno eh, y otros méritos docentes. No bueno, sé qué tengo yo por aquí. Ah, mira, aquí tenía otros méritos docente. Vale, bueno, aquí sí tenía docencia, pero claro, yo tengo una docencia, pero para otros canales coordinador del plan, de, del plan de promoción de la UGR, profesor de la Summer School, eh, director de TFM, ¿vale? Dirección de TFM para la clase que yo lo puse aquí, en otros méritos docente. ¿vale? Por tanto, veis que tampoco esto no, no es, especial, es especialmente complejo. Vamos a ir acabando, porque aquí vamos a ver formación académica, presta el título, el doctorado, otros títulos de posgrado, ayuda y becas, estancias de extranjeros, cursos y seminarios de especialización. Bueno, esto no tiene problema. Eh, experiencia laboral, ah, que aquí sí puse alguna cosilla. Bueno, aquí puse todos los contratos, pues como todos nosotros, todos los contratos que, que he ido encarrilando en mi vida hasta que yo pues fijaros, igual que imagino que vosotros, los contratos de estos que se van a renovando pues el 2006 hasta 2014, tenía pues simplemente aquí, ¿vale? Fijaros, no más que poner contratos. la actividad desarrollada, dos líneas. ¿Interés? ¿Para la investigación? Pues lo ponéis aquí, ¿vale? Es lo único que tenéis que rellenar. Vale, estaré un poco... Pero lo voy a pegar aquí, por si os interesa también que lo tengáis de referencia, ¿vale? Y podéis tener un poco... ¿Más? Eso lo envío para que tengáis un poquito de referencia. Y que puse, vamos a ver, perdonad, aquí otra actividad de carácter profesional, otro mérito relevante. Ahora que he puesto aquí otro mérito relevante. Bueno, aquí he puesto más cositas, ¿vale? En otro mérito, todo lo que no haya sido capaz de incluir en todo lo anterior, pues, a otros méritos generales. ¿Vale? ¿vale? vale ¿qué he puesto que he puesto? Responsable de la línea estratégica del media, la... bueno, aquí sobre todo he puesto en esta zona carguito. Carguita, miembro del grupo, miembro de no sé qué, no sé cuánto, veis que he puesto? Eh, cargo institucional o de carácter más institucional, más institucional eh, he puesto miembros del grupo de investigación y miembros del Sintan. Ah, bueno, sí, miembros del SINTAM y he publicado estas cositas. Tenía más publicaciones, pero no las llegué a meter, las puse aquí, ¿vale? Porque eran del Sintan este. Bueno, ahí tenéis otro apartado para intentar meter más, más cosas vale Un poco esas son las cosas que, que tenéis que rellenar tanto para profesor y doctor, para privada y para contratado. ¿Vale? Vamos aquí que me os cuento. Al final me enrollo y me da la... si me pasa igual. Eh, eh, eh, ¿Dónde estaba esto? Bueno, creo que ya estaba aquí. Eh, yo aquí. ¿Qué más quería contar? ¿Qué más quería contar antes de que empecemos con las preguntas? Eh, eh, eh, hemos visto la, la aplicación. Ah, bueno, aquí tenéis un valor de la aplicación. Os he puesto también el, el enlace. Yo sinceramente no, ni lo abrí. Imagino que sea tan horroroso como todos los materiales que hacen este tipo de, de agencias. Vale, pero bueno, tampoco, tampoco he visto que la aplicación no tiene especial complejidad. ¿eh? Mérito... Añadir méritos y cargarlos. Y he visto que lo bueno que tiene que tiene muy poquitos campos. Este es el manual. Manual de usuario para procedimiento de presentación. Me cansa el título ya me cansa. El título ya me cansa. Y el formato me hacía bastante ya. Vale, bueno, aquí tenéis. Si alguien tiene la paciencia y de leerlo, bueno, o sea, imagino que será interesante que le deis a, a, a algún vistazo. Os lo dejo ahí el enlace. Importa el de la aplicación. Y este sí me mola. Este sí me mola porque esto me lo preguntáis mucho. La guía de ayuda de la NECA. Claro, estas cositas, amigos, esto hay que rellenarlo y por cada línea de esta tienes que poner un papel justificativo. This is Spain. Pues, tanto a justificar y a papelear un poquito. ¿Vale? Eso no, no lo quita nadie. Aquí tenéis la guía de ayuda. Y fijaros, esto es importante. Eh, a partir de... ¿Dónde estaba Lo no anotar el ¿No? Y de ayudarnos. Eh, os quería contar esto. ¿Cómo se justifican los méritos? Bueno, ahí tenéis más, más paridas de esta gente. Pero aquí, ¿cómo justificar los méritos? Oye, pues entonces, vamos a ver. Yo he cargado aquí un artículo científico. Que se llama Marsaca Fundada Facebook en el Navarra. Y yo esto, ¿cómo lo justifico? Pues te viene aquí a tu guía y te dice, mire usted... Si usted quiere justificar un artículo de revista, tiene que hacer una copia de la primera y última página del artículo. Tiene que copiar de las páginas índice del número, volumen de la revista. Y en el caso de la revista de la revista, se la acreditación de los demás otro indicio. Oh. ¿Vale? Pues ahí lo tiene. Libre, capítulo, copia la portada, título, autores, crédito, índice, de publicación. Pues ahí tenéis. Por cada publicación tenéis que entregar vuestro papelito correspondiente. Aquí tenéis los compales, ¿eh? copiar documento, eh, participación al proyecto, copiar documento, documentación que acá rollo, vale no, la vais leyendo, cada gente que, que rellenar evidentemente cada cosa con su, con su papelito, esto como me lo monté yo yo la verdad, que ya sabéis que, que paso un poco de estos temas, porque no se me a ver, me voy a meter en mi drive vamos eh, a ver aquí eh, me voy a meter en mi drive, y qué hago aquí en mi drive, os quería enseñar acreditación. Aquí. Pues me lo mantengo. Yo no me compliqué la vida. ¿Este cuál es? Este. Aquí. Bueno, aquí lo que hice fue organizarme. Aquí el Drive, para no perderlo, yo lo subía todo al Drive, ¿vale? Lo organizaba todo por carpeta. Dice, publicación en revista, o pues carpetón de publicación en revista, ¿vale? Y aquí tengo todas las publicaciones numeradas. ¿Esta es la primera? Pues ahí tiene que estar la primera en mi carpeta. Perfecto. ¿Vale? Veis que ahí están todas las publicaciones, todas las que yo entregué, todas numeradas. Las numeré con mucha conciencia y muy laboriosamente, porque como después que rechazar la de titular, pues ya sé dónde me quedé. ¿Vale? Y aquí lo que hice fue, fue lo que me dijeron estos chicos de la NECA. Aquí tengo la primera página y la última. Ya ves tú la cosa. Pues imaginaros, tenía 70 publicaciones en el momento, pues ahí estuve, ¿vale? Pues subiendo. Aquí otra publicación, venga, primera página y última página. Paciencia infinita. Ahí, ¿vale? Perfecto, página y página, ¿vale? vas pues, con todo eso fui haciéndolo. Vamos a ver algunos, claro, eh, hay algunas cosas que yo no tengo acá en casa, ni, ni utilizo tecnología de ese tipo ni impresora, ni nada de eso, así que directamente a ver, este lo que cogí, chicos, es el teléfono móvil y empecé a echar fotos. Vamos a ver si lo para que veáis, por ejemplo, veis que está ordenado según este esquema, ¿eh? Todo está ordenado según este esquema para ir cerrando capítulos. Y además tenía una especie de documento donde iba anotando todas las cositas que, que iba consiguiendo y las que me faltaban. El y seminario impartida. Este era un infierno. Aquí tenéis los cursos y los seminarios. Sí. Todo, eso, todo eso son fotografías. ¿eh? Es que tampoco me mucho la vida. He Echamos una foto con el móvil y la subía. Incluso alguna está hecha lamentablemente. Ahora quiero decir que tampoco gastéis mucho tiempo en, en hacer documentos especialmente precisos, porque con esto nos vale. De todas maneras, vosotros tenéis los oficiales y si algo, o lo requiere, pues lo mandáis y no viene ningún tipo de el problema tenéis que tener en cuenta que cuando cuando terminamos todo el proceso tenéis que unificar todos los documentos eso en un único pdf vale entonces yo para cada capítulo capítulo me refiero a, a cada apartado generaba un pdf la unificado vale pues ahí tenéis las 53 páginas de todos mis cursos el pdf y después todos los apartados eso se vuelven, vuelven unificar no, todo el epígrafo. Esto lo junto con investigación, con no sé qué, ¿vale? Veis no que son fotos ya, ah, sin más. Fijaros que después, ¿vale? Después este, cada uno de los documentos, veis que cada apartado, en cada uno de estos apartados hay un documento unificado, que al final unifico en, uno, en un único documento. Bueno, veis que lo organizaba, ahí todo perfectamente organizado. Fue la única vez en la vida que he hecho algo tan organizado. Después ya... No volví a hacer algo, así. Vale, bueno, aquí tenéis, eh, aquí se imprime, ¿qué más? Espera, ¿qué más cuento? Ahí, he dicho menos, voy a dar la idea un poco de cómo organizarlo. Vale, entonces, importante. La documentación hay que entregar al original, hay que entregar esas fotos. Vale, esas fotos escaneadas, fotografías, las subís, las escaneáis y generéis un único, un único, un único documento. De aquí tenéis, ¿dónde tenéis que subirlo? que no funciona. Bueno, yo lo subí, aquí pone documentación acreditativa, acreditativa para subir las páginas de ya unificadas. ¿Vale? Ahí subí las paredes de unificadas. ¿Y qué más cuento por aquí? Vale, aquí tenéis una cosa importantísima. Ah, vale, que me había caducado. Bueno, está es un clásico de toda la vida, Danica. La y de ahí. ¿Qué es que te eche? tenéis que estar constantemente actualizando y entrando y saliendo porque van a estar echando y va a sacar de los nervios. Hay que tener bastante paciencia. Eh, entonces, no sé si voy a, a si imprimir documentación acreditativa. Vale, veis, veis, mirad, mirad, esto es importante. Veis, eh, aquí tenéis que decir, oye, para aquí, mira aquí tenéis, echarle oh, un ojo a esto, ¿vale? Antes. Lo voy a poner aquí voy a copiar o lo voy a copiar porque está la documentación acreditativa vale aquí y me va ayudar este va a venir muy bien para tener la idea general eh, eh, eh. ahí acreditación acreditación vale de las cosas que tenéis que unificar miramos título de adaptado perfecto vale tú te vienes aquí selecciona un archivo. A que cada vez que le da aquí, todo este menú estaba aquí arriba. ¿eh? Todo este menú estaba aquí arriba. Parece es que conforme vas metiendo cosas, te lo van quitando de este menú y se va quedando ya solo abajo. Tienes que tener el título de doctor, la autoevaluación, el unificado. Veis que tengo el unificado de revista, el unificado de libro el unificado de cada capítulo. Veis, por tanto, que es muy importante que hagáis organización de carpetas. Para, para que después también todos los unificados los podáis subir con, con, con, bueno, con, con cierta metodología, con cierto con cierto método bueno pues ahí tenéis todo sí puede estar ocupado todos los diferentes apartados y lo importante mismo es la también muy importante la autoevaluación como aquí puse yo la autoevaluación ya sabéis que es ese pequeño resumen que ya vimos también en otras convocatorias como pues mira qué único un resumen 5 no mucho paso una página de resumen tenéis que poner vale yo puse siempre mi página web para que el evaluador haga así, taca taca y ya está en mi página web. Ah, ¿te acordáis, no? Como ya tenéis páginas, pues la podéis poner. De esta manera, veis que el evaluador, yo pensé, ah, bueno, voy a hacer un vistazo, si ya que he hecho el pájaro este, y se viene por aquí, ah, mira, desde que he hecho los solicitudes, además he hecho esto, he hecho lo otro, ah, el tío está ahí en Twitter, perfecto. Bueno, ahí tenéis ese, ese, ese documento, ¿vale? En el que aquí, que, que o sea, tienes que hacer que el documento remite a la página web. También puse mi perfil en Google Scholar, Veis que utilicé para ganar espacio el acortador de la short URL de la UGR, que te acorta la dirección, ¿vale? Hay que ha estado alta de la UGR o está con la VPN? Bueno, ¿vale? lo, lo, lo, lo pongo por ahí, ¿vale? ¿Por qué es útil esa herramienta? Porque te recorta esto, si no, esto tendría un título, un cacho así de largo de, de dirección web o de dirección URL, He puesto los indicadores básicos y he puesto, veis que he puesto tres perfiles: perfil científico, perfil profesional y transferencia y perfil docente. Un resumen de todo. Si queréis, esto lo paquetos. A ver, yo lo. Y como siempre. Lo pongo por ahí para que lo tengáis de, de referencia, si no tengo que dar la charla, porque yo he encontrado este resumen alguna vez que otra. Ah, resumen, ejemplo. Y ponemos aquí la acreditación. Vale, ahí un mando de resumen también para que lo tengáis, ¿vale? visto que yo, eh, os lo dije la otra vez también en los anteriores cursos, que yo trabajo siempre me gusta por perfiles. Pero tenéis que trabajar con un resumen de una página. ¿Vale? Por eso también se sube. Y justificación, mérito, indicio de calidad y cómo organizar. Bueno, pues yo creo que con eso... Vale, me he pasado un poquillo más de lo que quería, he lanzado alguna de, de, la, de la visión general que os quería dar, evidentemente, como siempre, estos talleres suelen ser bastante más, más, más amplios. Y ahora, si queréis, pasamos a la fase de preguntas. No sé si por ahí está Rubén. ¿Qué tal, Dani? Sí. También está, creo, que Oye, pues, no sé si... Sí, chicas, ¿tenéis por ahí preguntas? No sé si han hecho muchas preguntas en el chat. ¿Podéis conectar o demás? ¿O bien hacerlas por el chat? Rubén, Cristian, ¿estás por ahí también? Te escucho mal, ¿me escucháis vosotros bien? ¿Cómo está hablando? Yo creo bien. ¿Sí? Vale. Vale, pues si queréis pasamos las preguntas por aquí. Hay muchas preguntas, ¿no? Y esto que ha hecho estas preguntas, que tú has respondido alguna. Es que te digo la de las preguntas, Rubén, llévate las preguntas porque tú sabes cuál ha respondido. Yo no lo sé. Entró al chat y no sé realmente qué ha ocurrido aquí. Sí, hemos había... máximo. Entonces, hemos visto desbordado. Vale. Pues, empezad ahora a hacer las preguntas. Empezad a hacer las preguntas ahora, ¿vale?, si os parece. Vamos ¿vale? a ver y ya lo vamos viendo. ¿Quién sabe qué? Si responde la pregunta, que... Ah, mira, aquí empiezo por, por Natalia. Vale, vale, pero no. no a ver, está rápido. ¿Cómo certifica el material docente en la red? No lo certifico. Vale, fijaros. vaya no me digas que cerró la aplicación. Bueno, menos que tengo que ir y este que... eh, Fijaros. No, eso no. Así es. Eh, vamos a ver, voy a hacer otra aplicación. Lo único, ah, bueno, si sí, está aquí, está aquí, lo cuento por aquí. Vale. Eh, lo único que hago ahí es contar la historia de lo que ocurre con ese documento de la web, pero no puedo acreditarlo, no puedo decir el certificado, no. Yo conté esta historia y puse todas las presentaciones, se puede consultar en ¿vale? y el enlace. La verdad es que es un rollo esto de justificar, porque si tú estás aquí, tampoco tienes que justificar mucho. Mira usted subió los cursos de la Escuela de Iglovencia, si no tiene los materiales esto es material docente o no es material docente Sí. es verdad que mi recomendación mi recomendación en estos casos eh, es siempre decir que intentar la medida de lo posible cuando creéis materiales vale intentar crear materiales de calidad para que os sirvan porque claro si el evaluador llega y dice este te ha subido ahí dice que ha subido los materiales y se mete aquí y ve las presentaciones muy mal elaboradas o ...o presentaciones que no tienen calidad y dice va, esto no se lo tengo en cuenta... ...pero bueno, si ve que está forzado y que las presentaciones también, te lo contarán o no. Conozco casos que no cuentan y casos que no, pero no se puede justificar. ¿Más preguntas? El hoy nos dice Natalia. que... <risa> ...la acreditación de ayudante y contratado. ¿Cómo, cómo? Eh... Solicitar a la vez la, de, la acreditación de ayudante y contratar. Sí, que si sí se puede o que si sí sí debe. Que si sí se puede hacer. Sí, sí, De hecho, fijaros aquí, yo pedí las tres al mismo tiempo. Vamos a hacer otra vez. Que se, se me ha ido. Muchas veces lo recomendamos. Que se presenta sí, a... si está cerca de cumplir los criterios de publicación de la contratado. Échala. Yo la, la, la echaría. Yo, por ejemplo, la estrategia que quiero hacer, yo quiero presentarme de titular. Sé que como no tengo mucha docencia, me van a meter una castaña, pero yo el año que viene por esta fecha la estaré echando. Me dan seis meses o me dirán, oye, pues te espero seis meses y la espalda por la echar. Pero bueno, la, la iré echando. ¿Vale? Cuanto antes te ponga mentalmente a ese tipo de cuestiones, no, eh, aquí programa P. ¿Veis? Aquí. El mismo día le eché todas y me dieron la evaluación el mismo, el mismo día. Más costillas por ahí. Vamos a ver, Natalia. Eh, a, mí me ha ido bien. a Juanjo, a mí me ha ido bien. ¿Se puede hacer la ver la ¿Dónde se pueden incluir las charlas partidas por invitación de máster? Yo le he metido aquí. Vamos a dar trámite... Esté viendo la pantalla, no sé, deja de compartir. A ver, voy a compartir la pantalla. Ahí está toda la pantalla aquí. Bueno, lo he metido, como comenté, metido, yo como tenía poca docencia oficial, pues intenté meter toda la docencia que fuera oficial aquí. Todo esto, puesto ocupado y docencia impartida, he incluido aquí todas las docencias. Yo no tenía ni docencia de grado en aquel momento, ¿vale? No tenía nada de grado, nada, absolutamente nada pero todas las conferencias y todas las invitaciones en, en másteres y que tuviera el papelico, ¿vale?, pues lo, lo, lo puse aquí. Por ejemplo, eh, ¿cómo se escribe y se publica un artículo científico? ¿Vale? Pues bueno, eh, lo di la Escuela Internacional de posgrado, ¿vale?, la Universidad de Granada, y lo puse como optativa teórica. Pues bueno, eso lo rellené ahí, adjunto, ¿vale? Pero lo puse ahí, lo puse ahí, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta... Que la aplicación eh, no es especialmente flexible no te da todas las opciones que existen en el currículum por tanto vale va bastante vale no es bastante tenéis que abordar lo que tengáis a las pocas que os dan a tu pregunta incluyelo aquí vale más cositas quién era el que preguntaba Cristina ¿Cómo se puede justificar materia docente? Estamos leídos. ¿El máster. El contrato de universidad privada, si vale lo mismo como estancia, como contrato. Pues bueno, depende. Si yo, yo, fíjate, yo tengo un contrato de universidad privada, pero yo lo he puesto como contrato. Pero bueno, puedes jugar por eso, como quieras, ¿eh? Lo que más te convenga. Pero muchas veces tenéis que tener en cuenta los, los, los, la, los méritos yo que lo tenéis. Yo lo pondría aquí. Tal. Si, si tengo punto, pocos puntos en investigación o es flojete, lo pondría aquí eh, eh, en investigación. Pero bueno, veis que el apartado de, de estancia está aquí. ¿Vale? Pero bueno, depende un poco en este caso de, de cómo fuera. ¿O lo puedes poner aquí o lo puedes poner aquí? ¿Vale? Depende un poco, depende un poco. Claro, por eso, depende de los méritos que tengáis. Si veis que, estáis, que tenéis mucho peso. ¿no? En investigación y podéis pasarlo a docencia, vais jugando también algunas veces con ese con los títulos. Aquí bueno, lo aquí también. Hoy la... aquí no lo sé, Cristina, ¿tú sabes esta? Cristina Oliver, la de Juan Miguel Valdera, de las 18.42. Nos pregunta que hizo la acreditación de de doctor en el 2016, no era necesario subir PDF, sino, sino entregar los papeles y de, de, pregunta si tendría que juntar a los méritos antiguos para presentarla de contrato doctor. Yo creo que sí, ¿no? Claro, es que estos ya son procesos más administrativos. Lo recomendable es que lo subiese. Porque siempre. La verdad es que esta parte administrativa es me escapa un poco. Sí. Pero bueno, le puedo preguntar a Cristina y Juan Miguel y te, te lo decimos. ¿Vale? ¿Vale? El documento de autoevaluación no lo podemos compartir. Pedímelo por correo, no lo mando sin problema, ¿vale? Alba. No, Cristina ya ha respondido a, a Miguel. Ah. Dice que se supone que no, siempre dicen que hay que aportar solo nuevo, pero puedes curarte de salud. Sí, yo haría lo mismo, yo me entregaría. Sí. Jonathan, ¿cómo se certifica una publicación que ha sido aceptada y de la que solo tiene el correo de notificación de la aceptación? Pues con el correo de la, de la notificación de la aceptación no pasa nada. Yo tengo, no sé si tengo por aquí alguno, tengo, yo, yo incluí muchos correos, ¿eh? Cuando no tenía el documento, yo, un, yo pasaba de pedir certificados, porque algunos eran bastante, bastante complejos de pedirlos y simplemente metía el correo y digo, si me piden algo, pues ya les digo información complementaria. Pero, por ejemplo, recuerdo que, a ver si sí, encuentro algún ejemplo, es que no me quiero meter en laberinto para que la veáis, que, que tampoco compliquen mucho con los certificados, ¿eh? no, no volváis locos. Hay cosillas que no encontré, hombre, lo que no podéis hacer toda la acreditación entera con correo electrónico, pero algunas cuestiones puntuales sí que, podéis, sí que podéis poner, ¿vale? Creo que puse algunos correos, vamos a ver. Documentos de solicitud, documentos de solicitud, documentos de solicitud, documentos de, documentos de, otros de doctorado, doctorado, ayuda, otro mérito docente, otro mérito de investigación. No lo sé, pero... Mira... Qué casualidad. Aquí lo tengo, vale. Por ejemplo, me dieron un premio, me dieron un premio y el tío no me llamaba o no lo tenía. Me dieron un premio y, y yo no cogí el papelito del premio. Puse el correo este del editor de la revista. Vuestro artículo dar el cuarto premio y puse directamente el correo electrónico, vale. Entonces todo aquello que no tengáis el certificado y oh, es que me va a tardar dos semanas, qué horror. No, pongo el correo y ya está. Después ya te lo pedirás si si le parece que no. Hay que ahí estar el correo puesto tal cual mirad otro ya es que no tengo yo como lo no guardo certificado he tenido que eh, soy de la de una sociedad científica pues para justificar que soy de la sociedad científica le ajusté este correo de la sociedad científica donde había pagado la cuota que son 80 euros al mes al año para bueno, ese otro mérito simplemente no sé si tengo más correos por ahí mira más correo He es revisar en un congreso. Le puse el correo. Bueno, veis que, no, que no estoy... Que no estaba engañando, que estaba ahí... Que metí más correos que la leche en la solicitud. Bueno, simplemente... Yo creo que a título, a, a título orientativo queda claro que... Cuando tenía algún problemilla podéis meter sin, sin problema en correo electrónico. A mí no me han pedido... No tenía problema con eso, ¿eh? ¿La documentación acreditativa tiene que ser enviada de manera digital? Sí, ya lo he enseñado un poco, ¿eh? La documentación acreditativa... Os metéis aquí documentación acreditativa y aquí os va saliendo. Que tengo una patente, le doy aquí patente, selecciono lo que justifica la patente, adjunto y se me viene aquí abajo. ¿Vale? Vais, toda la documentación acreditativa está dividida en todos estos bloques, que es la que he puesto en el Telegram para que lo, para que lo tengáis. Bueno, ya me lo he dicho, Cristina. No, no, no, Álvaro. Aquí si solicitas ayudante doctor, te puede pasar que te den el ayudante doctor y te denigue la contrata doctor, pero no pasa nada. Te dan uno, te dan otro, te dan las tres, pero no, no implica que si te denigan la contrata doctor, que tienes que más te deniguen lo, lo anterior. Vale, no te preocupes. También te dice ahí, Cristina… Enrique dice vamos Enrique las charlas del instituto de secundaria charla del instituto de secundaria con certificado en qué apartado se pone bueno ese, ese está chulo ese, ese mérito es chulo porque ese mérito eh, puedes ponerlo aquí en actividad por ejemplo en la actividad que aparece por aquí pero la puedes poner por aquí por ejemplo eh, vale en, en este apartado o lo puedes meter también en curso en curso de seminario impartido en experiencia docente, donde te venga mejor, ¿vale? Donde te venga mejor. Tú lo puedes poner donde donde quieras. Vale. Pero en principio, donde, donde menos, donde menos tengas. Si tienes poca docencia, mételo aquí. Para que tienes mucha docencia y tienes poca experiencia laboral, pues lo metes eh, en esta zona. Creo un apartadito de hago cursos en institutos instituto de secundaria. ¿vale? Lo puedes meter por, eh, en ese apartado veis por ejemplo, yo en este apartado, me el año, yo tengo muchos informes. Y digo, los informes, ¿dónde los meto? Y digo, pues bueno, lo voy a meter en experiencia laboral, otras actividades de carácter profesional. Y todos los informes, fijaros, eh, vamos a ver algunos para que veáis aquí. mira yo lo pongo así para que lo veáis, mira Desde 2011, elaboro anualmente la memoria de investigación de la Universidad de Granada. BAC memoria, ¿veis? Siempre pongo la dirección. Pincha aquí el tipo de volador de la nariz y de ¡pam! memoria. Y aquí tenéis la memoria de la universidad que Siempre os digo tener todo subido y podréis justificarlo sin ningún tipo de problema. Ah, el que dice: Este tío dice que hace la memoria. Este tío dice que hace la memoria memorias. Vas que memoria hace. ¡Pam! Pincha aquí y aquí tiene las memorias. Se viene aquí y dice: oh, la las memorias. Oh, esta memoria que es lo que dice. memoria, ahí la descarga y veis que la memoria, ¿qué pasa con la memoria? Que es la memoria de la universidad, que puede ser un documento irrelevante, pero bueno, yo la he convertido en un documento público y la he subido aquí, un clásico ya, hace nodo con su doy, y aparece autor, Daniel Torres, perfecto. vale Por tanto, todas las actividades que he ido poniendo están súper justificadas. ¿Vale? Además le puse aquí algunos ejemplos. He elaborado, dentro del grupo de C3, he elaborado informes. Bueno, he puesto todo ahí, los informes, ¿vale? Entonces, intentar que las cosas, ubicarlas en los sitios donde menos cosas haya, ¿vale? Intentar ser equilibrado a la hora de poner las cosas. ¿Aconsejas también pedir la administración de la DEVA? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo nunca la, nunca la, nunca la he pedido, pero la verdad es que no, no te puedo aconsejar, no, no, no, no te puedo decir. Pero bueno, si tienes tiempo, pídela. Imagino que será el último cuarto de la Universidad de Andalucía. ¿La acreditación de la DEVA no está bien vista? No, si no es que no esté bien vista, pero la acreditación de la DEVA te servirá para la Universidad de Andalucía y, no, y, y la acreditación nacional es la que cuenta realmente. Nadie te va a pedir por una plaza una acreditación de la DEVA. Este tipo de cursos, este tipo de cursos los podéis poner, si sois profesores, los podéis poner, como he dicho ya, aquí, han puesto de docencia. Aquí podéis incluirlo si tenéis poca docencia, ¿vale? Vamos a ver otra vez alguno. Mira, la jornada de promoción. Jornada de promoción de investigación, que ha aburrido alguno. ¿Cómo se va a ver ese progresa la carrera científica? O la podéis poner aquí, ¿vale? Porque hay otras colecciones de, de posgrado. O aquí también. Yo recomiendo que la pongáis aquí. Si son oficiales de las colecciones de, de posgrado y si dos la pongáis aquí. Y si sois alumnos, os venís aquí. Y por aquí andaba... Vamos a ver dónde estaba eso. Aquí. Vale, tenía aquí curso y seminario de especialización. Yo, por ejemplo, he puesto aquí algunos cursos que he ido, pero esto lo puse realmente porque, como digo, voy a rellenar, voy a poner algunos de los cursos que he dado, pero podéis poner aquí. Mira. Con nada de formación sobre el Sistema de Información Científica de Andalucía. Ah, estupendo. ¿Vale? Para un curso que fui, parecido a estos que damos aquí, de currículos científico, pues lo puse aquí, ¿vale? Entonces, si lo habéis recibido, los ponéis en formación académica, cursos y seminarios de especialización. Si había hecho todas las ideas que yo sigo publicando, pues ya tenéis ese apartado perfectamente relleno. Fijaros qué poquito tengo yo ahí. ¿Vale? Esto lo metí simplemente para, para rellenar un poco. Pero las podéis meter aquí si, si, si lo que sois, si sois alguno. Vamos a ver, ¿qué más vamos por aquí? ¿Habéis respondido a todo? Hoy estamos menos respondidos. respondido? Vamos a ver. He viste que Cristina ha ido respondiendo? Oye, Cris, ¿ya está todo, eh, ¿lo tienes todo respondido? ¿Tú que has ido controlando? ¿Alguna? Que no hacer? ¿No? Había por aquí uno. A ver si lo veo... Bueno, si se han quedado algunas preguntas sin ¿sí responder... la existencia docente del programa Erasmus, ¿dónde se incluye? Pues no lo sé. Yo la verdad es que tenía el Erasmus y no, pero creo que no la metí siquiera. Vamos a ver si la metí por aquí. No. Ahí metí ayuda y beca. Eso fue. Aquí, mira, metí, vamos a ver que metí yo aquí en ayuda y beca. Oye, Cristo ¿a dónde va el Erasmus? Veis, por ejemplo, todas las que hayáis tenido contrata y con, con carga proyecto, lo metéis aquí en ayuda y beca. Doctorado, estancia en centro extranjero, nada. Bueno, para podéis poner, yo creo que lo pondría por formación académica, ¿vale? Ahí está el diploma de estudio avanzado. ¿Vale? ¿Tú lo no sabes, Cliff? ¿Dónde se mete? Ahí dice que como beca. ¿Cómo qué? ¿Cómo beca? Sí. Si Entonces grado. la era la muy iría aquí, ¿no? La iría en ayuda y beca. Sí. Pero que si es de grado, que normalmente no se suelen valorar mucho. Claro, por eso no lo puse yo. Yo puse aquí los contratos, los contratos y todo eso que tuve. Vale, más cositas. Si no, hay más preguntitas. Dice que si tenemos algún auto, no auto baremo, ¿no? Para este tipo de figuras. Nosotros eso es lo que recomendamos es que si no cumplimos los requisitos, por ejemplo, para el contratado, que aún así echemos la solicitud, porque la propia ANECA nos da un informe sobre las cosas que nos hacen falta y podemos ir mejorando para la próxima solicitud. Por eso normalmente sí. no hace falta casi un autobareo de este tipo de figura. No hace falta mucho para el contratado, doctora, ya te digo, con que tengáis la tesis, tengáis un par de publicaciones, alguna actividad periférica, es muy raro que la denieguen. Y la contrata doctor, pues bueno, tenéis que tener un poquito de docencia en grado en máster y las seis o siete publicaciones correspondientes de, de vuestro campo y tampoco es demasiado exigente ¿eh? ¿vale? Importante un poco, y lo y me reitero otra vez, es que intentéis poner un poquito en cada, en cada apartado, ¿vale? Y si distribuir muy bien los materiales. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir cortando, ¿vale? Si os parece, estamos ahí, estamos Rubén y yo ahí y también Cristina, que yo también está en el grupo, y vale y me voy respondiendo a las preguntas sin ningún tipo de, de problema. Entonces, si os parece, cortamos y ya está. Ahí está Rafa. Rafa, ¿cómo va la cosa? Pues nada, un abrazote muy fuerte. Nos vemos mañana, está Rubén con vosotros, en el curso de Mendeley, ¿no, Rubén? Sí, mañana a las 12. ¿Te lo habrás preparado, no? ¿Te lo habrás preparado? Ahora me tengo. que okay. Hacer alguna presentación buena. Más te vale, más te vale que aquí hay, aquí hay mucho nivel. Y va, está ahí tu colega de la calavera, ¿no? Y aquí está. Sí, aquí está. Eso da un mal rollo ¿eh? en una época de pandemia que tenga una calavera ahí detrás. Pero bueno, para la aceptamos. Ya está, vamos a de tontería. Que un abrazo muy fuerte y nos vemos, y nos vemos mañana. Hasta luego, hasta luego. luego. Yo... Gracias.